¿Qué pasa con los jóvenes deportistas que cada vez van triunfando en el deporte y se van haciendo mayores? ¿Cómo llevar esos entrenamientos, esa disciplina, ese perfeccionismo que nos ayuda a avanzar, a centrarnos en el proceso y cada vez ser mejores, mejorar nuestras habilidades? Pues muchas veces ser demasiado perfeccionista a la larga les, les va a perjudicar porque eso va a hacer que no sean tan flexibles al error, no lo toleren tanto y cuando fallen, pues su confianza va a bajar, su nivel de estrés y su ansiedad va a subir y cuando sean mayores, como deportistas adultos, no les va a ayudar a su competición, porque van a tener unos bajones y, y subidones de rendimiento muy raros. Eso, por ejemplo, le pasa a Garbiñe Muguruza, que se ha visto, según las estadísticas, que cuando pierde el primer set, al final, Nunca gana ese partido. Es muy probable que esto esté detrás de ese, de ese resultado y de ese rendimiento. De que es muy perfeccionista, a lo mejor lo era de pequeña, y cuando no le van bien las cosas, pues ya su cabeza se va, su confianza baja y no gana. Pues ¿qué podemos hacer? Pues que en las etapas jóvenes, cuando tenemos esos deportistas, hacer que no sean excesivamente perfeccionistas perfeccionistas, que, se, que sean más flexibles, que se adapten al error, que lo entiendan como parte del proceso, para que luego, cuando vayan triunfando, no se sumen esas expectativas de ser perfeccionista con las expectativas de la gente de fuera, de los medios, de tus padres, de entrenador, del club. Si sumas tu perfeccionismo con las expectativas de fuera, puede llevarte a un nivel de estrés muy alto. Por lo tanto, cuando eres más jóvenes, más relax, menos perfeccionismo.